La comunidad este. de la niña. Bien, voy a informar. De los gramillos. Como comandante de la voz cantante. Voy a informaros de los últimos planes. Vamos a. Tomar, Tomar El Perro que mala, mala. no me pise la cámara que me cago en su puta cabello. A ver, hola. <risa> <risa> eso, eso lo cortamos. Después. No, no, no, no. Esto va a ser su lado. <risa> Estos son <risa> real corre. <risa> Entonces.. Eh... Eh... a ver a ver sí, sí, sí. tomar mala vamos a presentar en público a la FA las fuerzas armadas del cachonde. vamos a poner una oficina de reclutamiento para reclutar a la población civil militar o policial a las fuerzas armadas del Cachondeo cuya misión es sustituir la paranoia mundial actualmente emitida por todos los miedos de comunicación del planeta en una comedia musical de cachondeo, el gran cachondeo mundial. Después de la paranoia mundial viene el gran cachondeo mundial, después de... La serie larguísima de corona miedo, miedo, miedo, miedo. miedo Y después de la segunda parte de la invasión de los paranoicos enmascarados, ados, ados, ados, ados, <risa> llega por fin el gran cachondeo mundial. El gran... En fin, ahí te Uy, Más o menos. <risa> Entonces, hay que preparar Hay que prepararse para el gran cachondeo mundial. Y entonces, se trata de hacer cada vez más tonterías, básicamente, ¿Cómo era tu mantra? Uf, no hace nada, ahora... A ver, ¡No lo chupe! ¡Qué se va a poner... ¡Guerno, un guerno! ey como un un ¿Pone algo finito? ¿Cómo ve algo oh, fuerte, algo ahí. <laughs> <perilous> <si> no es «Este no <decir> <laughs> <plugsú> Viene a ver mariquita. <risa> Ese mariquita que va. Está dicho este sexual con la pradera. Sí, sí, sí, Ese sí, hombre chico. que nació después de los color. Hay de lo, lo, de lo, de lo... que recuperar a chiquitos, sí, sí, sí, buena idea. No, claro. Como referente. El alma, el alma de chiquito. Tiene que acompañar. El alma de chiquito. Como mártir que de que la revolución. revolución. Mártir, no, como héroe. Héroe, héroe de la revolución. Chiquito, sí, sí. Tenemos que ser todos como chiquitos. O, ma o, o mayores, si cabe. Chiquito, chiquito, produjo una... una eh, chiquito sí que era un virus, pero un virus de puta madre. Era un virus de cachondeo. Se contagió por toda, se contagió por toda España. Por toda España se contagió. ¡Ah! Calor ¡De la pradera! Se co contagió un montón. No contagió un virus, contagió 78 virus a toda España. Tenemos que ser como chiquito y contagiar virus de cachoteo a todo el planeta, porque no vamos a levantar el país. Vamos a levantar el planeta. Bueno, ya está bien. bien? ¿Eh? Bueno, vamos a cortar ya. <risa>